Bien, y vamos a ir a un móvil porque está del otro lado el señor Julián Chabert, un mendocino destacado. ¿No es él que también no, lo es? No, es muy bueno en algo que yo soy muy mala en las <risas> matemáticas. Hola Juli, de nuevo. ¿Cómo están? Muy Les bien. va a encantar esta historia y rápidamente se van a dar cuenta sobre qué vamos a hacer hincapié, pero... Cualquier chico que es medio niño genio a nosotros nos llama la atención, pero claro, todo el apoyo que recibe, ya no vamos a dar cuenta, de la escuela donde estamos, Escuela Clave de Sol, de la familia que está acá la mamá, del profe que lo agarra como un pupilo y que le han dado entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y ahí está, ahí está Ciro haciendo el, haciendo el problema con el que se destacó en las Olimpiadas Nacionales, me decía el profe. Muchos sí. no pasaron este problema y Ciro pasó y quedó entre los mejores del país. Imagínate que llegan a, la, a esas finales. No, ya, lo vamos a tratar de explicar y va a ver qué es inentendible, pero digo, de los 150 mejores niños del país, Ciro quedó cuarto, imagínate. ¿Cuántos años 11 tiene? Ciro, años. Juli? Arranco ah, 11 años. Ah, 11, 11 años. 11. Permiso que me cruzo, arranco por el profe Gonzalo. Bueno, es como las películas que lo viste y dijiste, ¿este niño da para mucho? Sí, sí, sí, siempre. Arrancamos en las Olimpiadas en tercer grado, que hacíamos las Olimpiadas Charito, tercer y cuarto grado. No, nos agarró cuarto grado pandemia, quinto grado, arrancamos las ñandú, que empiezan todo un proceso. Tenés que prepararte especialmente para esa pandemia. Sí, sí, hacemos, nos quedamos a contraturno una vez por semana y para el nacional nos quedamos dos veces. Gonzalo, el... Obviamente vos sos profesor de matemáticas, te preguntaba, ¿le da este, este problema en primaria, inclusive en secundaria, lo da y nada, no, no se puede resolver, no sabríamos hacerlo? No, no, no, es difícil eh, que se pueda se puede resolver. Por ahí es para, para pocos chicos, como los 115. ¿Y en la facultad de matemáticas sí te pueden dar un, programa, un problema así? Puede ser, que tenga alguna... También ¿Te puede resulta? costar? Sí, sí, sí. Sí, no, eh, en realidad lo que cuesta es hacerlo al nivel de ellos, porque uno quiere tiene más preconceptos, tiene mucho más conocimiento y por ahí quiere aplicar ecuaciones y ellos... con cuatro o cinco divisiones, lo sacan. La última que te hago vos como profesor de él, bueno, profesor de matemática, ¿qué, qué se siente cuando tenés un chico así a tu cargo, cuando entrenás con él? Porque debes, vos viajaste con él, ya debe ser una cosa que también para vos es súper importante. Eh, a mí realmente, primero que nada, me da gusto tener alumnos que le gusten así la matemática, que tengan ganas de, de ver problemas de otra forma. Y bueno, cuando fue allá la premiación sentí una emoción muy grande como si... Es tu como, pollo. Claro, como si al bueno, nivel de un hijo así que recibió un premio. Es tu mundial. Ah, exactamente, así así lo sentí bueno, y bueno, por suerte pude estar con él ahí y acompañarlo. Felicitaciones, voy con la mamá. Tenía anotado, me he olvidado tu nombre, mamá. Eh, Raquel. Hola, Raquel. Bueno, me dicen que a vos te gusta la matemática también. También me gusta la matemática. al nivel de tu hijo ya te hay eh, problemas? No, ya no tanto. ¿Lo seguías, le venías enseñando y dije en un momento ya dijiste, ya esto ya, ya, con el profe? ya año ya no lo puedes seguir con el ritmo. Si estás con Siempre. él, lo pones a estudiar. Siempre. ¿Qué significa cuando lo ve ahí en el pizarrón haciendo ah, cosas no, que no, solo no. él entiende? No, es un orgullo verlo. Contame, ¿qué, qué se siente? Eh, no, se siente, se siente bien ver que él, eh, todo lo que a él le gusta y se propone lo logra. Eso, eso es lo que tiene ir Que él, todo lo que él quiere lo... Se esfuerza y hasta que lo logra no para. Dijiste la palabra clave, porque Ciro evidentemente tiene una, in una inteligencia particular y para eso es muy capaz. Ahora, esfuerzo, si no hasta muchas horas no lo logra. No, no, él se esfuerza. De estudio, él y su disciplina. Tiene su disciplina para todo. Y vos lo acompañás. Siempre. Ahí está el otro. ¿Tú? Eh, ¿tú no? ¿Por qué si lo anoté? Me olvido todo. No, me dijiste tu nombre. Norma Beguín. No, pero es mi día, es un día. Chico. Bueno, vos sos ladine, Mesías, la DIRE. Y me decía, para nosotros es muy importante, es muy importante que haya un colegio apoyando estas inteligencias, porque si no, no llegan, ¿no es cierto? Pero el caso de Ciro es un caso muy particular, lo que yo te contaba anteriormente. Él toca el saxo, es muy bueno en lengua, él en lo que se propone brilla. Es el Da Vin y, pero bueno, él toma todas esas herramientas, lo que explicaba recién el profesor, él escucha, y eso es muy importante, él escucha y después aplica, y ahí tenés el éxito, él va aplicando paso a paso todo lo que aprendió. Pero digo, ser el cuarto entre 150, que ya son buenísimos, evidentemente es capo. Ahora, lo hablamos como en la previa. La disciplina, el apoyo de los grandes, pero el esfuerzo, porque puede ser muy inteligente y si no te esforzás y lo querés hacer de taquito, no, no vas a no, llegar. No, no va a salir nunca eso. Es el, el apoyo y también la mamá, el papá, eh, eh, revisan sus tareas, porque él, él insiste, él hace sus cosas, pero lo hace solo pero después consulta consulta con el profe consulta siempre eh, da el paso seguro pero luego que estuvo asesorado por el resto felicitaciones a todos los adultos la frutilla del postre se da vuelta hola Ciro cuánto pelo la envidia del notero mírate esto te lo has traído allá de las olimpiadas Ciro Pérez Guaymader Mendoza claro has estado representando la provincia ¿diste cuando estabas con toda esa gente allá en, ¿En La Falda fue, en Córdoba? Sí, en La Falda. Me sentí muy nervioso porque al, al llegar a, a, a ese lugar y saber que cada vez se ponía más difícil todo, me, me puse nervioso pensar que no lo iba a lograr o quizás que iba a mejorar de lo que había hecho el año pasado. ¿Cómo te fue el año pasado? Bien, también gané una mención, de, una mención normal. Pero, pero ahora te fue mejor. Sí. Son difíciles los problemas, ¿no? Sí, son difíciles. Bastante. Si querés, pues, Julián, lo intenté, Prometo que no lo no, vas a entender. No. Son problemas avanzados de matemáticas. Estábamos bueno, tratando de ¿Qué significa acá? el apoyo de tu mamá? No, olvídate. No no no, no, no, no. Dice no tiene que, que Julián lo Ciro. está tratando de sacar. No, no. Explícanos esto, porque te dan, te dan muchas áreas y tenés que ir... No, yo no lo puedo entender, chicos. Lo que me decía profe, vení, ayúdame, que esto es lo que lo diferenció del resto de los participantes, de este dibujo que hizo él. Claro, él, él, las dos primeras preguntas son directas de todos estos cálculos sí. que él hizo, que es observar esta pequeña figura, cuántas veces entra en toda la parte sombreada para hacer una división de partes iguales y llegar al área. Pero cuando tenía no estoy riendo porque lo va a explicar y no lo vamos a entender. ¿Por? Lo que vamos no, pero, a entender pero, es que este niño tiene bueno una forma... Hay gente del otro bueno. lado está interesada, claro, bueno, está bueno el, que, lo, está que, que, bien. que tiene una forma particular de entenderlo, eso sí. Vale. Eso es una forma de decir claro, específicamente, el, el, Puli. Lo que hace él acá... Sí. Era una figura que entraba eh, tres partes de un lado y cuatro partes en el otro. Sí. Él lo que formó que todo sea de cuatro partes eh, y lo que encontró fue un cuadrado. Y con, la, con el área del cuadrado ya pudo que es lo que hace acá abajo. Ahí si querés Ciro, contarle qué hiciste ahí. ¿Qué hiciste ahí Ciro? Yo acá agarré todo el área de, de todo el cuadrado y le hice la raíz cuadrada que me dio 16, que sería cuánto mide un lado. Después el 16 lo dividí en cuatro partes para saber cuánto era un pedazo y lo multipliqué por tres porque era cuánto entraba este número en este me lado. Encanta, me encanta, porque me imagino a Gisela y a mí que somos particularmente brutos en matemáticas y claro, no, tenemos para, yo también soy bruto Pará, pará, tampoco la palabra, Julián, esperate, lo no estoy siguiendo a Ciro. Para, está en si no es bueno, si Pero no nos digas brutos si, a nosotros. Si lo estás siguiendo a Ciro, no seas tan No, no, no, si no está lo estás siguiendo honesto, a Ciro, entonces, tampoco. no, me quedo solo, entonces me quedo solo, me quedo solo entre los que por no vos, no. Bueno, voy no, con no, esto. Juli, es ¿Te gusta el saxo? Sí, bastante. ¿Y qué más te gusta? ¿Lengua te gusta? Me... Como educación física y esas todo cosas Claro, ¿Cómo? lengua no Ta También claro. lengua y esas cosas El profe es importante, el apoyo de todo el profe, el apoyo de la madre Todos los adultos que están con vos, codo a codo, camino, caminando con vos Sí, bastante, porque sin ellos no lo hubiera logrado Sin mi mamá que mm. me ayudó a, a dar el primer paso a las olimpiadas en tercero cuando era pequeña Tenés 11 años, tenés mucho tiempo. ¿Pensás que te gustaría de qué te gustaría trabajar cuando seas grande? ¿Pensás en eso. Sí, en yo mi hermano. Por eso lo de las olimpiadas. ¿Qué hace tu hermano? En... él quiere seguir en mecánico aeronáutico. Claro, claro. Otro, muy, vuelo. Muy otro vuelo, y muy otro sí. vuelo. muy eh, importante, otro vuelo. Escuchar en la, Juli... te gusta la de aviones, eso? Sí, eh, lo, sí lo, lo veo a mi hermano y veo que le interesa. entonces. Qué maravilla, no, el ejemplo del hermano más grande. Sí, te escuchamos, dice. Juli, yo quiero que eh, estas preguntas, viste que uno se le empiezan a, a aparecer por la cabeza, sí. ¿a qué edad empezó a sumar y a restar, Ciro? ¿A qué edad, ¿A qué edad empezó a, a tomar qué... y Bueno, ¿te acordás? En segundo, por ahí. Segundo grado. Sí. Bueno, como el resto ah, de los no, chicos. No, se no, yo, sí. en, en segundo también. Del segundo Claro, no es un niño precoz que con 4 años Pero entonces la estaba pregunta, Juli es, Y ahí empezaste, sí ¿En qué momento le empieza a sacar tantos cuerpos de distancia A otros chicos de su edad? Porque es totalmente sobresaliente voy a preguntar le a al profe más que a Ciro vení. Pues, En qué momento los Venía seguiendo sí. Ciro de siempre ¿En qué momento se empiezan a dar cuenta que Ciro es más rápido que los demás? Eh, el año pasado Yo la primera parte de quinto grado Tuvieron una profe y cuando van al nacional Empiezan conmigo Y yo no, lo notaba lo notaba con unos razonamientos, pero particularmente este año que, que lo hablé con Norma y con Margarita que es la representante legal de la escuela, que, nece, que le, lo veía muy preparado y le tenía mucha fe para, para este Nacional. O sea que, eh, que no es de, de primera edad, es de ahora. Claro, yo me siempre, pero este año era como que lo veía, el año pasado cuando nos preparamos para el Nacional eh, no, no alcanzábamos a hacer tantos ejercicios como este año. ¿Te das cuenta vos que sos bueno? decir, te pones con esto y decís, mis compañeros no van a poder y yo sí voy a poder. ¿Te das cuenta de eso? Sí, porque mmm, lo, los veo a mis compañeros y, y noto que a veces les, les... O les quería explicar como lo hiciste conmigo y yo te digo, no me expliques más porque no lo entiendo. ¿Te pasa eso? Sí. Aparte... O sea, a ver, me piden ayuda a veces cuando bueno, lo necesito. Claro, totalmente. Le, como que también le necesitan más ayuda de la profe. Y sí. Porque... Ay, Dios Pero Dios. no le haces bullying, me dicen que ese es bueno, que no es agrandado él. No, no, no. no es el, Lo quieren mucho. Cuando cuando volvimos del Nacional, los mismos compañeros, uno de los compañeros dijo, tenemos que darle un aplauso a Ciro para, para que se sienta bien por lo, que, por lo bien que le había ido en el Nacional. La mamá, la directora, el profe de matemáticas, el niño prodigio, choque los cinco. Bueno, vas a, vas a poder trabajar de lo que te guste. Si el tema es si seguís con esa disciplina, ya tenés el 90% resuelto. Así que felicitaciones. Gracias. Tal cual. Queremos verte en el próximo Nacional y nos va, metemos a componer el micro y nos vamos. ¿Te gusta? <risa> sí, sí, también. Todavía puedo. Y, y entonces dijimos con el profe si el año pasado estuvimos solo un día y hice un problema este año estuvimos dos días e hice cuatro me imagino el, el año que viene si le metemos tres días en, a la semana siempre para adelante día de, preparación, siempre. Día de preparación dos días de preparación el año que viene dijimos tres días vamos a aumentar lo, lo que más podamos. acuérdense en ese nombre Ciro Pérez porque es un capo es un ejemplo mendocino el, el mendocino que me... ...solo 11 años, así que tiene toda la vida por delante... ...y nos va a seguir dando sorpresas... aplauso para Siri y para todos los que lo apoyaron... ...el aplauso de acá, acá también... Este es el grande Juli y grosso Siri... Sí, ¿eh? ...abrazo... ...impresionante lo de este pequeño que tiene... ...solo 11 años nos va a representar... ...ya lo ha hecho antes en unas olimpiadas a nivel nacional... Eh, beca, tiene que aplicar ya para Pero ver olvidate. si lo pueden perfeccionar en No, las la matemáticas, qué dolor de cabeza, cómo sufría. Sí, sí, sí. Cómo sufría, no porque bien. lengua y literatura, bárbaro. ¿Viste? Y que los periodistas <risa> normalmente somos más de todo lo que es humanístico, Total. todo lo que Sí, es no. El... Poco número, poco, poco número. número. Totalmente. Pero bueno, las felicitaciones para él, como ustedes leían ahí en el graph, decía de 150 salió cuarto. O sea, de 150 chicos que participaron, así que un ejemplo. Y apoyamos todo ahí a, a la participación de Ciro para que tenga un buen desenlace.